Hola, hola, buenas a todos aquí aquí contando un día esa la taberna Y hoy volvemos con Total War Warhammer 2 Vamos a enfrentarnos a este pequeño ejército scaven Bueno, pequeño, llámalo X, ¿no? Porque pequeño no es Y vamos a reventarlos Ahora mismo estamos en guerra con los Skavens, ¿Por qué apoyamos? No me acuerdo, entramos en guerra con los como así como de rebote Bueno, este, este El clave en es escaben desconocido. Estos fueron los que seguramente financiaron las ratas cuando nosotros invocamos el ritual y se unieron a la peña del caos. Pero es que la, la fiesta está en la guerra que mantenemos con los elfos oscuros. Cuando nosotros pusimos ahí pasta para que la nación de los elfos independientes luchara contra ellos. Bueno, la financiamos nosotros básicamente entonces ahí nos unimos en guerra se... bueno saltaron tropecientas mil alianzas ahí por, por influencias vale, no, no 15 de magia no está nada mal vale, este es el ejército que nosotros queremos acosar vale, aquí uy, pero an, an, un poco más ancho, ¿no? vale vale, así está bien así está bien así está bien y así está bien. vale, ahora los arcos todos los arcos puntitos. vamos a hacer doble línea de arcos vale. vale así me gusta para tenerlos juntos y que les afecte el buffo ah, uy, a todos vale, esto lo vamos a poner en el 1 a todos estos en el 2 Vale, vamos a fijar esto. Gracias. Los leones blancos aquí detrás, un poco más anchos. Vale, para tener margen y poder decidir hacia qué costado nos vamos a dirigir. Los yelmos plateados aquí. Y ahora es el noble en este costado. Cerrando aquí la formación. Imric y la mala. Vale. Imric nos lo traemos hasta aquí. Y la maga nos atraemos hasta aquí. Y con la. con estos vamos a reventar ese ejército que nos tiene que venir por ahí, que es el que nos va a dar más problemas. Vale. Uy, uy, uy, uy, Vale, vale, vale, la maga también. Vale, está bien. Ok, son daños, son daños, está bien. Uh, ya nos están empezando a hacer bastante dañito. Oh, cargamos. Vale, el grupo 2, hay que entrar ahí, hay que entrar ahí, hay que entrar ahí, el grupo 1 Aquí, venga Grupo 3, vamos a ir hacia allá, vamos a cargar ahí Vale, nuestra maga Señora eh. Vale, venga Queremos fuego Y, y, y vamos a sacar a la maga de aquí vale vamos a invocar esto por aquí y nos vamos a marchar vale vale, Imrik, te necesitamos por aquí, la maga vamos a hacer que Ah, no tenemos la tormenta ni aún vale, vale, vale vale. pues vente aquí Bien el liderazgo y meta y el fuego Perfecto Vale, aparte Estos vamos a añadirlos por ahí Estos que choquen aquí El 2 Nuestros yermos plateados han huido Vale, Imrik vamos a hacer que venga hasta aquí Porque si no vamos a tener problemas Fuego, reventar a todo el mundo Nuestra maga Vale, que tenga el arma ignia por aquí Perfecto Vale, vamos a hacer que Emre cargue aquí abajo. Vale. Con bueno, el que invoque el cuerno, perfecto. Estos señores aquí. Vamos a hacer que choquen. Estos, estos aquí. Vale. Vale, vamos a hacer que le baje aquí la moral este hombre. Perfecto. Vamos a tirar El bombardeo aquí Vale, me sirve Ok, venga, grupo 2 Ir disparando a todo lo que se mueva Lo necesitamos más que nunca Vale, ok Podemos colapsar aquí, gracias Un poquito de apoyo Vamos a destinar un par de unidades aquí A reventar esto La maga que no se nos... Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi señora por lo que fuere Vale, una llamarada ahí bien rica Colapsar aquí vosotros, el noble aguanta ahí bien Vale, Imri, Una llamaradita por aquí Vamos aquí, vosotros aquí. Oh, oh, oh, oh, ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué cantidad de daño más bruta! Vale, perfecto. Ha huido, vale, ha huido, no ha muerto. Ok, me sirve. Mucho daño, mucha gente desperdigada. Todo muy. Vamos a caer aquí. Vamos a hacer. Vale, vamos a meter el bufo aquí de liderazgo. Vale, perfecto. Pero es que todo esto es un caos, tú. ¿Dónde estamos? Venga, por ahí, apoyad. Vale, ustedes, a acudir aquí. A acudir ahí. Vale, Imrik, vamos a hacer que le suba. Eso es. Vamos a caer allí, con Imrik. Vamos, vamos ahí, con Imrik y ya está nos hace un montón de daño venga Imrik, vuela hijo mío ¿quién hemos recuperado? ah no, cobardes estos guerreros huyen pero me lo pones Imrik, venga, venga vamos a volar un poquito erráticos Uh. vale nada, esto, con esto los hacemos volar claro, es que nos está tratando de hacer una cantidad de daño horrorosa venga, aquí Sí, ven. Ahora, ahora moveros. Moveros. Y tenemos que reventar todo esto que queda por ahí, ¿eh? Vale, Imric. Vale. Ok, acude aquí, acude aquí, acude aquí. ¿Qué hemos recuperado? No, vale, ok, esto suye, es vale. Venga, a reventarlo todo. Eh, vale, acudamos más o menos a apoyar aquí un poquito. ¿Esta gente dónde está? Uf, vale. Pero bueno, lo suyo es que empecemos a disparar ya lo más pronto posible. Vale, ahí, ahí, venga, venga, cae, cae desde el cielo. Bien, Imrik, vale. Estamos sin... Vale, velocidad, vigor, bien Uff si sí tiene unidades por aquí pululando Vale, es que es eso, el dragón de Imrik debería ser capaz de reventarlo todo Que a pesar de que, ok, vale, recibimos daños y tal, pero... Uh, vale, okay, bueno, te lo puedo comprar pero a pesar de todo el daño que estamos recibiendo deberíamos aguantarlo decentemente lo que sí que hemos perdido es un montón del ejército claro oh qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien unidad reventada ¿Estos pues aguantan? No. no aguantan. Vale, vale, vale. Ellos ya se van a tener retirado. Menos mal. Mm, mm, mm, mm. Madre mía, victoria, pero de milagro. Un poco de milagro. No esperaba que la artillería esa metiera tanto, tanto, tanto, tanto. Bueno, por suerte tenemos mucha reposición de bajas. La maga no nos ha servido de tanto. O sea, ha infligido mucho valor de daño porque ha tocado unidades muy tochas, pero claro. No. No. No. Se murió, pero menos mal que no puede morir en batalla. Que simplemente huyó y ya está. Victoria pírrica, vale. Dios, hemos no perdido unidades. 3800, está bien. 15% de abastecimiento. Vale. Rito de Sotec realizado. Vale. Herido, Uf, vale, pues sí que hemos perdido la maga. Buen defensor. Sangriento. Vale. Subimos de nivel. ¿Qué más le vamos a poner aquí a este gran señor? Vale, vamos a poner inmortalidad. <risa> vamos a poner inmortalidad. Ya que hemos llegado a este punto, no vamos a dejar que se nos muera. Eh, nos lo quitamos de medio. Yo, di yo diría que sí. Claro, es de largo sol que podemos mejorar. Ah, bueno, aquí pasa los plateados, etc. Protector vale. No recuerdo los movimientos que estábamos haciendo, hacia dónde y por qué. Aquí en el norte tenemos que defendernos, es verdad. Vale, ok. Aquí nivel 5. Oh, claro. Que estamos poniendo aquí? Vale, vamos a poner el esgrimista porque como nos vamos a tener que pelear. Pues mejor vamos limpiando un poquito. Con, con este ejército no vamos a ser capaces de destruir esto, ¿eh? ¿Esto qué es? Mastines de bárbaros norses. Vamos a sacar aquí, vamos a reclutar un héroe, un noble, ¿vale? Se espera mucho, rango, el saber... Evasivo, velocidad de defensa cuerpo a cuerpo, buena instrucción, derrochador... Mm. No tenemos nada... Es que gastarme ahora... No, no me gusta la idea. Henry, wow, Henry, podemos construir la de Dios. Casabar, casa, casa no podemos construir nada. Vale, nivel 10. Vamos a ponernos a saltar unidades mejorado. Sí, me gusta. Vale, y vamos a poder saltar unidades. 57% esto va a funcionar, debe funcionar. Maravilloso, maravilloso. Vale, bueno, tiene buen ejército, eh. Vale, tiene buen ejército. Vale, vamos a atacar aquí. Perfecto, vamos a autorresolución. Eh, bueno, vamos a ponerlos. Vale, perfecto. Clávenes que han desconocido Ha sido derrotado Corona de Atrazar Vale, enemigo muerto en de combate Perfecto Ok, ¿qué mejoramos? Imric en el nivel 40 ya Curación élfica Vamos a meter curación élfica, ¿no? Así nos curamos más Al fin y al cabo Imric In Daño en combate Ya tiene una barbaridad Vamos a meterle el esto vale vale vale reducimos la cantidad de de mm, es que si no llegamos reclutamiento desactivado vale podemos reclutar sí qué podemos reclutar Una, dos y tres de lanceros me parece correcto para tener la línea frontal. Una y dos. Y vamos a meter aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a meter un águila. Vamos a meter un águila. No me parece mala idea. Ok, ahora bien. ¿qué vamos, a, ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a gastar nuestros dineros? Vamos a bajar este hombre hasta aquí. Hasta claros del arbo sol. En claros del arbo sol no vamos a recoger nada de nada. Vagar, no tanto, tampoco. Fuentes de la vida eterna. Prefiero gastarme el dinero en Kemri. Aquí son 300 más por turno. Si no, ¿qué otra cosa podemos sacar? Aquí el templo de Asurian no lo tenemos en ningún sitio, la verdad. ¿Qué otras cosas podríamos añadir? Nada, es que los edificios que nos quedan tochos por sacar son todos estos. Vale, vamos a meter entonces el templo de Asuria. Nos va a costar 4.000. No, ok, ok. Vamos a mejorar esto. Así aumentamos la cantidad de ingresos que generamos. Aquí podemos meter esto también. Forja élfica. 2.500. No, mejor sacamos potencia de fuego aquí. ¿Cómo puede ser que nos cueste esto? Turno. Porque no tenemos nada, literalmente Vale, ok, bueno, espero que no tengamos que perder nomás. Vale, vamos a sacarle ejército a este hombre 1700, nos cuesta sacar Vamos a sacar leones de gracia, 1540 Pero no podemos sacar otros nah, Esto es un despropósito, esto es un despropósito Vale, vamos a reclutarle aquí a esta mujer Oh, ya tiene el reclutamiento global quitado Vale Ok, movilizamos esta mujer a Sanferra, la pirámide negra de Nagash Y desde aquí no podemos porque estamos en movimiento Vale, pues nada, ni una ni otra Metemos esto que tenemos ingresos al fin y al cabo Que nos vale bastante la pena Sí, ok, vamos a hacer eso, vamos a mejorar esto Metemos los la, la mejora en los ingresos probablemente Y a partir de ahí avanzamos un poco Vale, cuando tengamos este ejército iremos a chocar aquí contra los Los enanos y les pasaremos por encima y ya está Iremos mejorando nuestro Ya me saldrá, nuestra gente Y a ver cuándo podemos reclutar de nuevo a la maga a ver si podemos limpiar este tipo de ejércitos aquí que son morrayita. Bueno, estos precisamente no, pero bueno, vamos a ir a por ellos. Bien, siguiente turno, rapidito. A ver qué quiere hacer la gente. Es que nos tenemos que enfrentar contra los elfos oscuros ¿eh? en el sur. Nagaron, aquí, Hakraef. Mira, mira, ya se empiezan a mover ellos por aquí, eh. Ya se empiezan a mover ellos por aquí. Eso lo vamos a tener que mover mucho, mucho, mucho. Facción destruida, sí, pero les ha dado un dolor de cabeza bastante grande. Vale, esto sabíamos que los iba a pasar, así que vamos a por ellos, librar batalla. Yo creo que los yelmos plateados nos van a hacer muy buen trabajo. Hombre, dos unidades de yelmos plateados que sean capaces de chocar contra la mera y barrerlo todo. Bueno, mira. Vale, hay que poner el foco, importante, hay que poner el foco tanto los carros como las caballerías, pero bueno, todas estas unidades tienen perforacorazas, pero tienen muy, si os fijáis, tienen muy, bueno, ya no se ve, tienen muy poca armadura. Entonces nos podemos quitar eso rápidamente. Los trolls también tienen muy poca armadura, los carros o oh, oh, estas unidades. Así que a por ellos. Una línea fuerte, flechas Y la caballería por todos lados Oh, perfecto, lo tenemos todo de golpe Maravilloso. Vale. Vale Separaos Vale Vale, pero es que además tengo Tres más Vamos a poner aquí estas así un poquito abiertas, vale, y, y con, con margen, vale. Esto es un primer grupo, luego un segundo grupo que va a ser. Estas tres aquí. Perfecto. Un poquito. Eso, eso es. Eso es. Eso es. Un poquito más ancho. Ahí. Vale. No, vamos a meterlo todo junto. En el mismo bloque. Vale. Perfecto. El señor que va aquí en el centro. Ok, esta es la retaguardia un poquito más. Vale. Y vamos a meter todo... ¡Ay, no! Esto aquí. Vale. Vamos a hacer esto que sea el grupo 3, aquí el 4, esta gente el 5 y estos el 6. Vale. El grupo 5 lo vamos a meter aquí en este costado para cargar rápidamente. Y este lo vamos a despegar en vanguardia ya aquí en el río y vamos a ir metiendo daños. Vale, perfecto. Vale. Vale, ¿qué tiene un este Hay por armas, por interpretación, vale. Ya llega el a dispararme. Probablemente sí. oh, qué buena! Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Vosotros dos aquí. Pero ya Vale, están bien los arcos. Uf, se me ha ocultado, ¿eh? Vale, vale, vale, vale, vale. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desactivar modos para muza, desactivar modos para muza, desactivar modos para muza. Venga, vale, chocamos, chocamos. Vosotros aquí, me gusta. Aquí, aquí. Vale, aquí vale, venga venga venga, venga, venga, venga, venga, venga, hay que limpiar, bueno, eso va a ser una burrada. Vale, vamos a aplacar aquí Cazar estos, cazar estos Vosotros aquí ¿Quién huye? Una uh, de los plateados nuestra Fuck Sí, pero bueno, aquí han hecho muy buen trabajo Aquí han hecho muy buen trabajo Vale, vamos a por estos Vale, y aquí vamos a cargar de nuevo Vale, vale Ok vale gusta vamos a activar esto ya dónde está su señor que no lo vemos bárbaros sobre en negra ese es vale eh, volvemos y hemos plateados Venga, vamos a cargar aquí, vamos a desviar los yelmos para la gente para acá Vale, aquí, vamos a traernos las unidades que disparen aquí, tío Necesitamos mucho fuego en ese costado Vale, ¿qué más? ¿Dónde están los yelmos plateados? Vale, vuelve, si no quieren pegar ellos, tampoco vamos a esforzarlo. Venga, venga, venga, venga, venga, de yelmos plateados cargando ahí por reta Guardia, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Uah. Vale, muchísimo daño, me gusta Venga, esos jinetes. Otra de ellos hemos plateado cargando por aquí. Venga, a ese costado. Tenemos que hacer mucho daño ahí. Vale, aquí en esta zona central hemos ganado bastante, bastante, bastante. Oh, cuidado. Vale, podemos. Podemos. Vale. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. aquí. Vamos a matar su héroe, por favor. Si podemos, todo el daño posible, está bien hecho. Vale, eso es, que no tengan posibilidad de lanzar un segundo ataque contra nosotros. Vale, bueno, hemos sufrido bajas pero hemos conseguido aguantar bastante, bastante, bastante bien y eso me gusta mucho. Vale, eso es. Venga, vamos a meter allí los hierros plateados. Bueno, vamos a derivarlos aquí Sí, no llegan, ¿no? No, no llegamos a nada Lástima, bueno La verdad es que es, es muy buena unidad ¿eh? Es una caballería de choque Que si la consigues movilizar como toca Hacen una barbaridad de daño y aquí con el bosque van a perder velocidad no, Vamos a cerrarlo Y ya está, no pasa nada Si hace falta, contraatacamos y listo Muy bien, eh, 80 bajas 15, esta es la que se nos ha quedado trabada Tratando de apoyar a los a los arqueros de Lirion Que los que hay, Bueno, los que van con Con caballería, arco con caballería Caballería con arco Pero bien, bien, bien en general Lo hemos frenado bastante bien No... No hemos tenido ningún sobresalto. Vale, victoria pírrica. Dame los dineritos. No muchos, pero me sirven. Reanimación. Sí. Facción destruida. Vale. Fuerza del arma. Casabar. Uh. Podemos mejorar Casabar al 4. Vale. Sin duda. Ciudadela de Casabar, mejorada. Ahora, ¿dónde o cómo nos vamos a movilizar? Vale. En este ejército, mejor. 55%. Confiamos y se pudo. Bravo. ¿Se puede hacer inmortal aún? No. Vale, ok. Vamos a meter las probabilidades de asesinato. Que nunca están de más. Vamos a, por diplomacia, por diplomacia, con nuestros amigos, los arqueros de Oreón Vamos a marcar aquí un pequeño ejército. Vale, perfecto. Vale, y con esto, ¿dónde nos vamos a colocar? O, ¿cómo nos vamos a movilizar? Le falta gente a Imrik. Pero, claro, en casa, en, aquí en Casabar no podemos reclutar nada grandioso. ¿Podemos ir a apoyar aquí a Corsotol? Es que me da rollo asediar... Dios, ¿qué es esto? Opside, caudillo! Pedazo de rata, ogro. tú. Vale. Eh, claro, es eso. Me da, me da rollo... Tratar de entrar aquí en un ejército estos y que nos abra la cabeza, ¿sabes? Así que... Vamos a ir poco a poco. Ok, vale. ¿Qué cosas podemos mejorar ahora en el norte que tenemos más dinero? En Kemri. Vamos a meter... Vale, en... 1300. No, pues no podemos. Guatar. Aquí construir algo que no... las baratijas supongo vale. vale nada, este al fin y al cabo entramos aquí directamente y lo simulamos y yo creo que pasaremos por encima bastante bien sí que además nos apoya la guarnición de numas, nada, perfecto, Autoresolución. y esto. maravilloso vale, vamos a coger la experiencia, que esto siempre está bien vale, partida guerra del águila derrotada, sus de proyectiles vamos a ir hacia Gorgazán eh, No. vale, aquí, y subimos este nivel ok, vamos a ponerle mercaderes, bueno, disciplina de, vamos a poner disciplina de hierro para que vaya aumentando la disciplina, porque si no aquí estamos básicamente para aumentar el orden público y si no lo mejoramos, pues mal, vamos ok, vale, pues nada vamos a ahorrar esos 3000 que tenemos y los vamos a ir acumulando ahí Y ya está De aquí Los seguidores de negas queda poquito, ¿no? Bueno, por aquí estas regiones Vale, habría que ver Nada Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí vamos, Vale, vamos a quitar esto Y vamos a reclutar Es que... Gastarnos Más en yelmos plateados Bueno, los guardias de Lirion Al fin y al cabo los tenemos mejorados Claro, es de largo sol No vamos a poder mejorar nada Buah, Es que si podemos plantarlos y sacar aquí Ya lo hemos plateados con escudos Eso es una locura Vale, nada, ok, lo dejamos aquí Vamos a simular el turno Y vemos dónde se nos queda Dónde se nos queda todo Y ya con eso What? No se había acabado de mover Por alguna razón que no he entendido No pasa nada Hay que mejorar casabar Hay que meter pasta ahí en casabar Y mejorarlo porque si no, nos va a costar mucho trabajo. Además, ahora que estamos haciendo la guerra hacia el sur, creo que es, es lo suyo. Ok, ya hemos llegado. Vale, perfecto. Ok, pues lo vamos a dejar aquí, con el arranque del turno. Nada, recordad lo de siempre. Espero que hayáis disfrutado y lo dicho. Seguidnos en Twitter, a los dos, tanto aquí como a mí, que van a estar en los de la descripción, que comentamos un poquito de todo. También recordar seguirnos en Twitch, tratamos de abrir directo pues, cuando no es posible.